Mi nombre es Federico, soy estudiante de la Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Hace seis años conocí a Matías y en diciembre pasado nos casamos. En el año 2009 tenía una compañera de cursada que, que era la novia de un amigo de él y un día nos, nos presentó vía internet. Eh, empezamos a conversar y a la semana nos encontramos y desde entonces estamos juntos. Nos casamos en Capital y llegamos eh, dos horas antes al lugar porque teníamos miedo, imagínate de imaginate si llegamos tarde, si no podemos, al comienzo iba a ser un papel más que nos iba a ayudar a nosotros a, bueno, ¿no? a, poder, a poder adoptar y, y, y a compartir beneficios eh, súper del sistema, ¿no? obra social, etc. Etcétera, etcétera. Pero después la verdad que fue distinto, o sea nos, nos sentimos distintos, o sea, por más que la relación siempre estuvo excelente. O sea, había una seguridad distinta, había una predisposición distinta y un relajo, quizás, en bueno, focalizarse cada uno en sus proyectos, en sus cosas. La sanción de esta ley ha sido fundamental porque es un paso enorme en lo que podríamos llamar el camino de la descentización de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se ha tornado más decente. Nosotros dijimos, si no hay matrimonio igualitario, hay discriminación. Y nos planteamos como objetivo el reconocimiento por parte del Estado de la igualdad para lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y para eso nos dimos una estrategia. Parte de esa estrategia tuvo que ver con eh, una acción judicial que tenía que ver con eh, presentar recursos de amparo donde nosotros pedíamos concretamente que la justicia declarara la inconstitucionalidad de los artículos que impedían a las parejas del mismo sexo contra el matrimonio civil. A raíz del matrimonio igualitario yo creo que se ha eh, ayudado, se ha contribuido fundamentalmente a que las personas puedan decir, puedan manifestar su orientación sexual en un plano de muchísima mayor seguridad de reconocimiento. Esta estrategia tenía como objetivo generar un marco donde el Parlamento se viese en la encrucijada de o debatía y legislaba o eh, las parejas íbamos a poder acceder por vía judicial eh, porque el Parlamento o porque el Estado, en este caso el, el Poder Legislativo, no reconocía eh, este derecho. 33 votos por la afirmativa. Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Y me acuerdo de estar festejando por la posibilidad de, de casarnos, ¿no? Que, que no la teníamos, ni siquiera lo imaginábamos, fue una fiesta. Pero no empezamos a pensarlo para nosotros, sino que nos alegraba, nos alegraba la inclusión, nos alegraba poder tener los mismos derechos que, que todos los ciudadanos y, y poder empezar a pensar en la posibilidad de, de formar una familia realmente. Se ha contribuido a minar el viejo orden simbólico. Y entonces eso ayuda a la gente a sentirse mucho más libre, a decir cuál es la sexualidad eh, que caracteriza su deseo, en fin, con muchísima más posibilidad de reconocimiento, con mucha menos humillación que en el pasado. Yo pensaba que, como, como soy gay, como soy homosexual, no iba a poder casarme. Entonces nunca, nunca lo había incluido en mis posibilidades, en mis proyectos futuros. Ahora es el desafío de transformar esa igualdad jurídica en una igualdad real, en una igualdad... Cotidiana y poder de a poco, eh, bueno, o no tan de a poco, eh, ir eh, revirtiendo esa simetría ¿no? que existe entre el marco legal igualitario y las prácticas sociales. Los desafíos son muchos. En principio, justamente que todas las instituciones públicas estén a la altura de la igualdad de ciudadanía, ¿eh? que no haya ninguna posibilidad de discriminación. Cuando me di cuenta que me gustaban los chicos a los 14, fue. el mundo era otro, Argentina era otra. Buenos Aires era otra ciudad, este en el 2001. Y en ese momento era, era una lucha, era una lucha a todos los frentes posibles, era una lucha con los compañeros de clase, una lucha con la familia, una lucha con los amigos, no, no, era, no era nada fácil, estaba muy ridiculizado el lugar del gay también en los medios, era en un lugar común de chistes. Piensan los chicos que, que en el 2012 se dieron cuenta de que le gustaban los chicos y ya cuando, cuando pudieron aceptar eso, la ley existía. Tenían una, una herramienta que, que significaba que el, Estado, que, que el Estado los reconocía. Le estamos dejando eh, a las nuevas generaciones, eh, a los jóvenes, a los adolescentes, eh, gays, lesbianas, a las personas que empiezan eh, quizás de muy jóvenes a expresar una identidad de género distinta a la que le asignaron al momento de nacimiento un país con un nivel de libertad que no... que no sé, yo, no, no, no, yo creo que no, no, no lo soñamos nunca ¿no? Me casé y, y después, bueno, viendo un poco más la ley y bueno, y después con la ley de género también te das cuenta que te faltaba muchísimo que no tenías idea que ciertas cosas inclusive existían y después uno abre la cabeza y decir, claro, esto ampara todo, es, todo lo que, lo que pueda pasar. Es también interesante ver cómo a veces las, las leyes surgen desde la sociedad y se transforman en ley y otras veces desde claro. la ley claro. se intenta que se modifique la sociedad. A partir de ahora puedo pensar en largo plazo con mucha más seguridad. Eh, esto de poder pensar en una familia, de empezar a pensar en, en comprar una casa, no sé, empezar a pensar realmente en grande qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y demás.